Estamos de vuelta con ustedes mis amigos aquí en de mañana. Producción propone que cambiemos el tema central que lo hagamos. ¿No le gusta el tema tuyo? hay un problema. Aunque mi tema tenía iba a a a limpiar un poco de abrojos el camino para el tema central. A él no le gusta que yo. Sí sí. Los paisanos ya. Miembro de. Eh, del Senado, la segunda o la primera porque fue lo que decía Sócrates esta mañana a ella la nombraron presidenta en sustitución del presidente saliente y entonces la designaron como presidenta interina de Bolivia esto ocurre en un momento en que como decía la nota acá en, en, en el guión del programa eh, una, en, en medio de una situación de convulsión y ahí está la señora Añez, Janet Añez, como presidenta interina. El presente, yo pienso que hay cosas que hay que, hay que mirar desde punto, desde diferentes puntos de vista. Yo pienso que el señor Evo Morales, durante las dos primeras gestiones, hizo un trabajo excelente en Bolivia. Sus indicadores no, no permiten de mentirlo. Y además cuando tú lo miras, tú tienes una percepción de una persona que aparenta ser noble, una persona bien formada eh, y, y con, con sus rasgos indígenas y con su sí. formación. O sea, un tipo que no tiene ningún reparo en, en, en enterarse en un piso y, donde amaneció y que la gente lo ve. No tiene problema con eso. Pienso que tiene... Influencia de, de, del, del presidente de Paraguay en eso. De, de, de, Mujica, de, de Mujica. Entonces, ¿qué yo pienso? Que Evo Morales cometió un error al desconocer la voz del pueblo que le pidió que no se religiera. Eh, la principal condición de un demócrata es aceptar la, vo la voluntad mayoritaria de su pueblo. Lo que ocurrió después con el asunto de las elecciones... Son cosas que han pasado en todos los países de América Latina y no ha pasado nada. A nadie le han dado un golpe de Estado porque haga fraude en las elecciones. Ni se lo dieron al PLD aquí, ni se lo dieron a Balaguer durante 12 años, ni se lo dieron a nadie que haya hecho fraude. Quiero yo decir que el fraude está justificado, no. Pero esa fue la punta de lanza que utilizaron las personas que tenían el agua puesta sobre Evo para los fines de provocar su salida del, del gobierno, porque realmente fue fruto de la presión que le pusieron los militares y, en, y al final la policía, que él se vio obligado a dimitir sin haber cumplido su mandato, porque su mandato concluía en enero y él tuvo que renunciar ahora. O sea, eh, fue, fue básicamente por eso que se está hablando de un golpe de Estado. Las situaciones que se han dado para la toma de posesión de de esta señora para la, la, la autoproclamación rompen completamente con la institucionalidad de Bolivia nada de lo que se ha hecho es legal, todo es ilegal el, el, el que se le quiso la aparente de legalidad nombrándola ya presidente del Senado pero eso fue en una asamblea que no tenía el quórum reglamentario y esta señora podríamos decir hoy que es una presidenta de facto otra situación que quiero tocar es eh, que me llama la atención es que yo pienso que hay dentro de la sumisión que tiene Latinoamérica por los Estados Unidos, yo a veces vi visualizo cierta estupidez que me llena como de, de ira. ¿Cómo es posible que un país como México, que está contribuyendo a que se resuelva una crisis, porque el hecho de que usted le dé asilo político a un presidente que está envuelto en medio de una crisis, usted está buscando una solución. Y todos estos gobiernos uh, que no son capaces de ponerse de pie, que siempre vienen besando la bota de Estados Unidos, le pusieran tanta lo traba que, para que, que hizo ese tipo Perú y Ecuador. Puncho, no eso son cosas que son dan vergüenza. Como los presidentes no lo agarran a sus ciudadanos y los ponen a pasar vergüenza. Ay, porque ay, después no. ni siquiera por Perú pudo pasar. Sí, Ecuador no, con Edi Moreno, heredero de, de, de Correa, no, mal, o sea esas son cosas de loco pero dices, esos por... países son signatarios de, de los acuerdos internacionales correctamente entonces, entonces que, yo, yo no entiendo qué de malo tenía son... que pasar a un avión por no, el país. no, espacio. pero que le, tú, ellos están obligados a eso dime tú, yo no entendí esa acción, la es una acción absurda o sea, es algo ridículo y con un país hermano correctamente estamos haciendo intentos con el Perdón, Fulvio. Estamos haciendo intentos desde ayer de localizar a la señora Yanina Áñez, esa amiga de un amigo mío que es boliviano. Lamentablemente no hemos podido contactarla por todo lo que está pasando, pero vamos a hacer contacto en unos minutos, en unos 10 o 15 minutos, con Iván Montellano Roldán, que es un ex procurador general, adjunto del Procurador General de la República en Bolivia, eh, y que eh, está dispuesto a conversar con nosotros aquí en el programa Acerca de la visión que tiene él de lo que está aconteciendo en Bolivia Así que no se pierda en, sí. unos, en unos momentos eh, Esta llamada telefónica porque la verdad que apunta a ser interesante Hay una serie de intereses económicos y políticos Que se dan en Bolivia Una riqueza enorme en gas natural Sí. que sirve incluso para tener gasoductos en los países vecinos. Y también de minerales como el cobre y tierras raras, indispensables para la nueva tecnología. Yo, lamentablemente, tengo un pensamiento pesimista con relación al futuro de Bolivia por estos intereses. Aquí va a ir eh, la ambición, la, la economía salvaje, aquí va a ir eh, el estilo del ganar-ganar y va indiscutiblemente a usar los recursos de Bolivia a su favor. No va a haber una redistribución de esos ingresos en el pueblo. Le esperan años fuertes a Bolivia, inclusive... Puedo decir que tendríamos una Bolivia en, en pocos años aclamando a que Evo Morales vuelva. Me sumo totalmente Porque a... Porque esos primeros ocho años de Evo Morales fueron magníficos en materia de inclusión de la población sí. y de redistribución de los ingresos de Bolivia y participación de los diferentes sectores. Señores, hizo una magia el poder unir más de 21 etnias sí. indígenas bajo acuerdos, bajo participación en el gobierno y darle a esos estados, a esos departamentos, como ellos le llaman, participación del gobierno central, que no se la daban, estaban segregados. Más del 80% de la población sumida en la pobreza, sí. con una riqueza que era toda sangrada por un grupo. Y nuevamente eso es lo que va a volver. Esos son los intereses que están detrás de esto. Mira, como decía Amado, en relación a los niveles de pobreza que tenía este país, eh, pasar de ser uno de los países más pobres de América a sacar de la pobreza a miles y miles de eh, bolivianos. bolivianos, hablar de poner a Bolivia en la era satelital. Hablar de eso que tú eh, mencionas, de estos niveles de, de igualdad ante los indígenas que de alguna forma eran mantenidos afuera de todo lo que tenía que ver con esos beneficios de gobierno, institucionalizar... Muchos aspectos y darle eh, esto que tiene que ver con el derecho a los indígenas, a las mujeres, más del 68% de los cargos desempeñados son eh, mujeres. Otro de los aspectos eh, que tiene que ver con el analfabetismo lo erradicó casi en la totalidad. Estamos hablando de culturas eh, que, o sea, que no son tan civilizados como normalmente somos por acá. Y sacarlos Cultura y ponerlos en milenarios. ese nivel. milenarias. es el mm. término. Gracias, Fulvio. Otro de los aspectos, el salario mínimo lo aumentó a un mil por ciento. Otro de los aspectos que podemos citar... La salud. La salud, la pensión. O sea, fueron Miren. demasiadas medidas y cierro eh, con otro de los aportes. Es... Eh, en Bolivia, habían ocho bases militares estadounidenses. La sacó, sacó la DEA, sacó la CIA de allá. Y es que esto lo hiciera un indígena, no capitalista. Nacionalizó muchas mucha no. empresas. Oigan, esto... todo lo que, lo que el listado de las cosas que se le atribuyen a los gobiernos de Evo. Bolivia pasó de ser el país más pobre de América a ser el país con el mayor crecimiento de América. Bolivia incrementó su Producto Interno Bruto en un 400%. Se eliminaron las ocho bases militares que Estados Unidos tenía en Bolivia, por sí. lo que sacó de, de su nación la DEA y a la CIA. Se nacionalizó el gas y el agua. Esta se estableció como derecho humano, ya que la habían privatizado. La recuperación del gas para ponerlo al servicio del pueblo de Bolivia permitió el desarrollo de esa nación. Se hicieron 12 fábricas de litio, 3 fábricas de cemento, dos fábricas de automot automotrices. 28 fábricas de textiles y se crearon 12.694 cooperativas. Se terminó la discriminación para con el sector mayoritario de la población que es el indígena, por lo que Bolivia se convirtió en la República Plurinacional de Bolivia. Es decir, se reconoce la autodeterminación. La mitad de los cargos públicos son ocupados por mujeres. El salario mínimo aumentó en un mil por ciento. Bolivia Bolivia lanzó su primer satélite denominado tupac Catarí. El gobierno de Bolivia ejerció el poder junto con los movimientos sociales. Fue un gobierno promotor de la cultura y el respeto al medio ambiente. Se creó la pensión para los adultos mayores a partir de los 65 años y se estableció un bono para todos los estudiantes de Bolivia. El analfabetismo pasó de 22,7% a 2,3%. Se hicieron más de 25 mil kilómetros de carretera, se construyeron 134 hospitales, se construyeron 7,191 centros deportivos, se construyeron 1,100 escuelas. Se creó una nueva constitución que le dio derecho a los trabajadores, a los campesinos, a los estudiantes, a las mujeres y a los indígenas. Con Así relación es. al gobierno de eh, o a los gobiernos de Evo Morales yo quiero, guardando la distancia hacer una comparación si se quiere con el gobierno de siete meses que llevó a cabo en la República Dominicana el profesor eh, Juan Bosch eh, que fue un gobierno que estaba del lado de los pobres y eso precisamente no le gustó no le gustó a, a un grupo de conservadores que dirigían y que han dirigido este país eh, eh, todo el tiempo. Y, que lo, y, lo, y lo que provocó precisamente que este gobierno fuera derrocado. Fíjate, por ejemplo, cómo... Sí, pero la razón por la que Evo sale del poder, sí. producto de esta situación, y la que salió Juan Bosch, hay una diferencia. Claro, eh, eh, eh, y para allá voy. Eh, si tú haces una comparación, en, en los dos gobiernos eran gobiernos similares. El, el gobierno de Evo Morales era un gobierno más acercado a los pobres, más acercado a esa parte olvidada. En el caso, por ejemplo, de, del gobierno de, de Juan Bosch, eh, de los, si se quiere, los derechos que tienen en el día de hoy los trabajadores eh, fueron eh, ganados y fueron eh, impuestos en, en los gobiernos de Juan Bosch, que se identificaba más con el sector de abajo, como decía él, los hijos de Machipa. Ahora bien, ¿qué pasó con Evo Morales? que quiso perpetuarse en el poder, en contra de la voluntad del pueblo que le había dado eh, un voto de confianza, pero que ya no quería más. ¿sabe por qué? Porque América Latina le teme a las dictaduras. América Latina, precisamente por esa historia que ha tenido de dictadores sanguinarios que han pasado por la mayoría de los países eh, latinoamericanos, le tiene como como temor. Y una prueba de ello es, eh, en el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, que el pueblo el pueblo se reveló cuando habían ahí de la reelección de Danilo Medina. Ya tenía ocho años eh, eh, dirigiendo este, este país, o ya va a cumplir ocho años. La gente no le va a tolerar a Danilo Medina eh, un tercer, o no le iba a tolerar un tercer periodo. Eso fue lo que pasó con Evo Morales. En, en, en Bolivia él debió tener la confianza en, en su propio partido por en otra figura que pudiera continuar con el gobierno de, de desarrollo de apoyo al sector indígena y, y, de, y, de, y de impulso al desarrollo de ese país ciertamente como tú dices es un gobierno que ha sido bastante y muy bien valorado pero que lamentablemente jugó con el derecho que tiene la gente a elegir lo que quiere y lamentablemente perdió eh, en este caso la, la, la presidencia porque tuvo que salir prácticamente corriendo y ojalá que este eh, golpe de estado si se quiere no se convierta en el futuro en una tragedia para Bolivia y que entonces tengan que pedirlo de nuevo. Bueno, Latinoamérica ha estado, sí, ha estado muy convulsa en casi toda en casi toda su existencia como, sí, sí. como naciones. Eh, tenemos tenido, hemos tenido periodos en los cuales la, la, la, los países han sido dirigidos por estas tiranías que mencionaba Yerian a su momento eh, sanguinarias basadas en la sangre Especialmente muerte, la República Dominicana muertes, desapariciones eh, gente que, que la, las oligarquías no, lo, no le permitieron gobernar el caso... De José María Velasco Ibarra, por ejemplo, es un caso muy sintomático. Cinco veces presidente del Ecuador y cinco veces lo derrocaron los militares. Y era un orador tan, tan, tan magnífico, de tanta cal calidad y de tanto fuste que decía, dadme un balcón y les prometo que volveré. Okay. O sea, si me dejan hablar, soy presidente otra vez. Pues era un orador magnífico, José María Velasco Ibarra. Y mira, no era abogado, era médico. Murió luego en el Amazonas. De una fiebre amarilla que se fue para allá a curar gente y ahí se murió. Qué pena, qué pesar que nuestros países estén pasando por estas situaciones eh, sociales, estos estallidos. Eh, ahí entra también lo que tiene que ver con las famosas y tristes caravanas de suramericanos, eh, de latinos que se han estado dirigiendo en masas, que de alguna manera ha calmado, ha mermado por la insostenibilidad y la permanencia... Eh, que, o sea la, la situación que tienen en sus países de no tener a mano esas respuestas de los gobiernos. Hay una y, y lo situación. lamentable de todo esto es que cuando tú haces una panorámica de la historia latinoamericana te encuentras que gobiernos democráticos han sido pocos.